sorpresas y qué buenas sorpresas de verdad que ya nos están acompañando aquí en Karina, estamos muy emocionados de tener a Gianluca, a Ignacio y a Piero de Il Volo, bienvenidos a Guatemala wow. ¿cómo Hola están? A todos, Hola a todos. Muy bien, emocionados de volver después de cuatro años, después de una pandemia, claro. ahora es el momento de regresar y para nosotros es un honor volver con este nuevo álbum que es un tributo a la música latina, con las canciones más románticas de la historia y vamos a empezar la gira desde Guatemala, la primera fecha. La primera fecha arranca en Guatemala y la verdad es que es un honor para nosotros poder recibirlos acá. Ahí ay, ay, ay, ya platicamos un poquito del jet lag, vienen de México. ¿Cómo se han sentido con ese cambio de horario? Porque obviamente son casi ocho horas de diferencia. No, son siete horas, pero bueno, no vamos, vamos a acostumbrarnos. Y, y bueno, eh, siete horas, nada malo, ¿no? Sí, la oh, verdad. Oh, buen día, No han despertado todavía. No, es que no sé, es que siempre se despierta temprano a la mañana. Sí, son madrugadores o son eh... muy deportivos, nos despertamos temprano para, para, para ir al gimnasio, para... Así es. La si rutina viajas, viaje... si, si viajas mucho los ritmos son muy rápidos, entonces tienes que estar despierto siempre. Siempre, siempre. y muy divertidos. <risa> ah, venga, pues sí, la verdad es que... Para estar en un ritmo de, de gira, ahorita que arrancaron ya después de cuatro años, después de una pandemia, y regresar ya con una, una gira, un álbum que está interesante, vamos a hablar de, de esto, que me parece muy interesante el tener voces como las de ustedes, que los hemos conocido desde hace mucho tiempo, y que los hemos conocido con clásicos, con música de ópera también, que los ha caracterizado muchísimo, y ahora que agarren piezas latinoamericanas que son íconos de latinoamérica y las acoplen a su estilo de música es increíble. ¿Cómo fue que dijeron pues queremos hacer este material para latinoamérica? Estamos regresando aquí en latinoamérica después cuatro años como tú dijiste y es una gira muy larga y entonces es la última parte de una gira mundial que empezó en mayo desde Japón, a Australia, a Estados Unidos y Europa y decidimos de dedicar la última parte de de la gira a toda Latinoamérica pero la última vez que tocamos en vivo aquí fue en el 2019 y regresar sin un regalo sin una sorpresa para ese público maravilloso no era posible entonces en estos en estos años hemos siempre eh, pensado hacer algo especial para ese país para esos países y llegó el momento para grabar este álbum de clásicos latinos y la razón por qué lo hemos grabado es porque en el 2013, cuando cantamos e eh, hicimos ese homenaje al príncipe de la canción José José, eh, cantando el triste, descubrimos que entre los clásicos latinos y los clásicos italianos de la cultura de la música italiana, son muy similares. La melodía es muy familiar y entonces no fue tan difícil porque esas melodías se acercan mucho en lo que hemos cantado en esos 14 años. No, es que es increíble. Yo ya escuché el álbum y les digo, estoy súper impresionado. Lo que más me impresiona y quisiera que me contaran un poco es eh, la canción ranchera. ¿Cómo fue para ustedes? El mariachi. El mariachi, sí. En mariachi. es tu canción favorita? ¿Tienes una favorita? Ha, ha, ha sido mi canción favorita porque ah, es, eh, bastante, es muy icónica en Latinoamérica, en Guatemala, y es una canción romántica también, que tiene mucho sentimiento. Y creo que la, la ranchera, el mariachi, requiere de eso. Pero también no es un estilo muy conocido eh, o que se practique mucho en, en Europa, digamos. No, Entonces, en Europa no. ¿Verdad? No, no. No, no, es conocida por, por los mexicanos, ¿no? Claro. El, el mariachi, pero no, no se escucha y no, no es muy conocida en, en Europa. Pero fue, fue interesante grabar mariachi porque cuando llegamos al estudio a cantar mariachi, la, la estábamos cantando así, ¿no? Como cantar una canción normal. Y nuestro productor nos dijo: Bueno, ¿la estás cantando? ¿Todo bien? pero necesita ahora de, de alma y corazón porque el mariachi cuando parece que es una fiesta una canción que parece fiesta de mariachi tal vez está, está diciendo que perdió el amor de su vida claro. y entonces hay hay un alma una, una pasión una intención que es diferente a veces ¿no? cuando y, es la primera vez, y es la primera vez que escuchan este matrimonio entre el estilo italiano, voces italianas con uh, los mariachis Y esa es la fuerza de la música Que no, no pone barreras y puedes hacer lo que quieres Exactamente Y a eso era lo que yo me refería Porque creo que han hecho un muy buen trabajo con este álbum Y más, como les digo Esta canción para mí ha sido mi favorita del álbum Porque Sus voces son inconfundibles Son muy... Eh, específicas. Gracias, muchas gracias no no, no, no suenan así Pero la verdad es que sí me impresionó muchísimo Y la escuchaba Y sí se siente ese sentimiento que le, que le metieron Porque, digo, ya han sacado Algunas canciones en español Y cómo les ha ido con ese español Como para entenderlo y decir Sentirlo de verdad Porque no es como que estén hablando en su idioma natal Que ya lo sienten Que hablar en otro idioma y sentirlo de la misma manera Sí, pero cuando empezamos a viajar y teníamos 15 años, y cuando estás joven, adolescente, es muy fácil aprender idiomas y hacerlo tuyo, ¿no? Por eso no fue tan difícil, porque crecimos viajando por el mundo, y también yo estudié, y creo a los tres, estudiamos español a la escuela, y cuando empezamos a viajar, nos sentimos en, en casa, te lo juro, la primera vez cuando llegamos a Latinoamérica, entrando también a la cultura, ¿no? y para adaptarnos al cambiamento, a lo que no nos pertenece, Por claro eso, eh, cuando estás joven es más simple y sentimos que cantar en español es otra cosa, necesitas de pasión y entrega de alma y corazón, todas esas cosas que eh, también unos, unos chicos de, de 20 años, de 30 años, debería escuchar ese tipo de música para tener una sensibilidad diferente. ¿no? Lo, lo mismo sentimiento es que necesitan el, los clásicos italianos. Los clásicos los italianos no lo pueden cantar sin sentimientos, sin, sin, sin corazones. Claro, por supuesto, y es que eso sería un fallido en la música, cantar sin sentimientos, sin corazón, y creo que ustedes le han puesto muchísimo. Y tenemos pues varias, varios temas dentro de este álbum, como la incondicional, como eh, perdóname, tan enamorado. Tan enamorado. Ya, no, perdóname. perdóname. Perdóname también es muy buena. No, más famoso. no, no es famosa No está. famosa, pero sí Dime, dime, dime eh, esta noche vamos a cantar el mariachi Esta noche vamos a cantar el mariachi al posto de quella eh, Y dime, ¿cuál, ¿cuál es tu favorita entre perdóname, abrázame, abrázame y los mariachi? No, porque con los no, mariachi No, con los mariachi Entre perdóname y abrázame Abrázame Ok, esta si la cantamos el mariachi Me parece me parece. No, y la verdad es que sí, a mí me gustó muchísimo. <risa> es que les digo, son temas, son temas. Espera, a, a, a ver, a ver perdóname, es famosa. Sí. ¿Cuánto? Mucho. ¿Viste? Sí. Mucho. Pero es, es que tú eres de tu generación. Sí, eres sí, que de mi generación. Te digo eres... lo que pasa. Ver, ahora lo podemos decir. <risa> <risa> Tenemos la duda entre cuál canción cantar esta noche, Perdóname o oh Mariachi. Lo que pasa es, ¿por qué no cantar los dos? ¿Por qué tienes sí. que quitar canciones a las fans que quieren escuchar? Claro, todo? porque Por el, concierto ¿Por qué? ¿Por qué? el concierto dura tres horas. Así. No importa, Es una canción sus sí, chicos, no se dan cuenta. Sí, 30 digamos, 30. Sí, siempre. <risa> no, pero la verdad es que yo estoy de acuerdo con cómo te porque de verdad... ¿Estás de, de acuerdo conmigo? ¿verdad? Sí, claro, claro. Podrían quitar, claro, claro. Podrían que, claro. que Yo soy yo, fui chata hasta Yo me imagino <risa> yo me el concierto y noche <risa> cuando el público sale con las ambulancias, personas muertas, que no... <risa> Bueno, bueno. No, es que va a, ser, va a ser increíble la verdad poder escuchar eh, estas canciones porque sí son co muy conocidas en, en Guatemala porque estamos muy cerca de México, entonces muchas de las tendencias están acá y tenemos muchas como raíces también de México y creo que nos identificamos con cada una de las canciones para mí eh, es como, no es como cuando uno escucha un álbum nuevo con canciones inéditas digamos que las escuchas y de repente comienzas a decir, tengo esta favorita, esta me gustó, esta más o menos, sí, pero... Se... pero ¿sabes? Porque el mensaje que queremos mandar es que eh, todos estamos de acuerdo y entendemos que la música, como todas las cosas, se van evolucionando. Entonces el cambiamento es importante para seguir. Pero al mismo tiempo, las raíces son importantes. Por bueno, supuesto. Son las son la cosas más importantes, ¿sí? Y, y queremos que los jóvenes también... Eh, canten el amor y sienten ese sentimiento, que sean sensibles al a amor y canten el romance porque no, no se Por tiene que perder ese valor, porque es muy importante no la verdad es que sí, y nos encanta muchísimo otra de las canciones que también eh, estamos muy emocionados es obviamente tan enamorados con Ricardo Montaner Creo que hay ahí una afinidad, estuvieron en un encuentro hace tiempo y se hicieron muy buenos amigos, pero ¿cómo sale esta, esta colaboración, obviamente, para este álbum? Estamos, somos muy amigos y hay una gran amistad con toda la familia, los Montaner. Y en el, no, no me recuerdo el año, cuando hemos cantado, 2014, 2014. Que, que 2014 hicimos un dueto con eh, Ricardo Montaner en su álbum, una canción que se llama Más Allá. Hicimos la versión española y la versión italiana y después muchos años eh, lo llamamos y le decimos si quería hacer un dueto ahora en nuestro álbum. Y él como un gran artista, una gran persona eh, nos regaló eso, este dueto. No, y la verdad es que es, es fantástico también este, este dueto y aparte pues también por ahí estaban diciendo, y bueno estaba leyendo y estaba viendo... Eh, colaboración en algún futuro con Carlos Rivera Sí, decidimos de poner ese, esa canción porque es de verdad hermosa una de las canciones románticas más lindas de, de, de los últimos años ¿no? y estimamos mucho a Carlos Rivera es un amigo y... un gran artista sí, sí, sí, es, sí. Es esperamos artista. de hacer algo juntos un día eh, yo vi que en Instagram tenemos páginas de fans sí. que se llaman Ilvolovers, Riveristas y fans de Pablo Alborán. Hay un grupo donde se juntan las de, de, a los fans de, de, de los tres <risa> y que quieren que cantemos juntos todos, los tres. <risa> los cinco. Es muy difícil, pero ¿por qué no? ¿Por qué no Pablo Alborán es uno de los artistas favoritos de Ignacio. Él siempre ha escuchado a Pablo Alborán. ¿Ah, de verdad? Sí. sí. sí. Wow. era un periodo de, de, de su vida donde escuchaba solamente a Pablo Alborán Pablo ah, y, estaba, y estaba enamorado también ah, también estaba enamorado con razón Pablo Alborán no, es un gran artista están, están bromeando pero, ¿de qué? no, no bueno, no, tú, pero, tú, tú sí. estabas enamorado de una mujer y siempre escuchabas sí, sí, sí. a Pablo Alborán y, ¿Por qué? pero él es un gran artista de verdad eh, he visto muchos vídeos de él donde toma la guitarra, empieza a tocar y cantarla cualquier cosa. Y bueno, tengo mucho, mucho respeto para él. No, me parece súper genial, de verdad. Y bueno, esta gira que pues ya eh, está arrancando y obviamente la primera fecha es Guatemala. ¿Qué esperan ustedes de, de, de, de Guatemala, de volver después de, de 2019 y regresar a Guatemala y y ver al público. Te digo una cosa importante. La cosa más bella para una gira y para un cantante es empezar muy bueno. Si empieza bueno puede arrancar toda la gira de una manera. Se nos <risa> muera el micrófono. Increíble. Y sabemos que esta noche el concierto está todo sold out, está todo sold out y sabemos que el público no ve la hora de vernos y nosotros no vemos la hora de cantar para ellos y empezar esta gira. Es una gira muy larga, es un tour de force, pero hay mucha adrenalina y entonces queremos decir que somos muy agradecidos al amor y el apoyo que recibimos todos los días en esos 14 años y es increíble ver los fans que han crecido con nosotros Porque nosotros cuando teníamos 15, 16 años Nuestros fans estaban pequeños Y ahora casi tienen 30 Y somos, somos una <ríe> Soy familia uno de ellos, la Y verdad. somos una familia Que hemos crecido juntos, juntos Y entonces hay todos los presupuestos Para hacer una gira increíble No, la verdad es que sí Y luego de la gira ¿Qué se viene para el bolo? Porque ahorita van a, a, a ir con esta gira, con el álbum eh, para Latinoamérica, obviamente, pero ¿qué se viene despuésito? ¿Nos tienen algunas sorpresas? tenemos siempre muchos eventos y muchos conciertos alrededor del mundo, pero nos vamos a parar un rato, vamos a cerrarnos en el estudio trabajando en un nuevo disco de inéditos, construyendo nuestro repertorio y sin abandonar también los covers que son parte de nuestra carrera, ¿no? en nuestra vida elegir las canciones más famosas y cantarla con nuestras voces, pero vamos a trabajar en un nuevo álbum seguramente. Me parece súper genial y aparte por ahí hay rumores que después de, de, de la gira van a hacer una fiesta ustedes. Siempre. ¿Siempre? Solamente después. No siempre. <risa> no, cada, noche es una cada noche es una fiesta y después también para celebrar el cierre de la fiesta. Pero de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad darnos estas eh, eh, entrevistas. Pero, pero, A ver, tienes eh, tres italianos. Sí. Por no supuesto. puedes solamente hablar en español. Di molte grazie. Molte grazie. Bravo. Es molte, molte grazie. Y dice, ci vediamo esta sera ci vediamo questa sera vedremo se stanno c'è adesso, otra vez, okay. grazie a tutto il pubblico del guadagno.